¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars Bueno chicos, aquí estamos un vídeo más para el canal, tenemos 5.400 de oro que nos vamos a gastar en este vídeo en una gran apertura de máquinas la más grande del canal hasta ahora vale vamos a abrir 54 máquinas pero todo con un objetivo vale el objetivo es como estáis viendo en pantalla vale vamos a estar intentando sacar los coches que necesitamos para ir completando estos coches y poder fusionarlos en un próximo vídeo enseñaroslos vale y luego aparte tenemos 238 gemas vale y en el vídeo anterior os pregunté que qué coche gustaría más que... que desbloqueara, ¿no? O el escalofríos con 70 gemas. Cosa que podría hacer ya, pero vosotros os gustan las legendarias, tranquilos, no os culpo. Y queréis la Moto Trail, ¿vale? Que me cuesta 300 gemas. Y no creo que... Vamos a ver, si con las comunes me dan una gema tenemos 54 máquinas vale nos van a salir raras épicas y dudo que nos salga como mínimo una legendaria vale chicos como mínimo para el vídeo de hoy pido dos legendarias vale entonces no me voy a enrollar más y vamos a ir en busca de los coches que necesitamos para fusionarlos y tener coches nuevos y buscando gémicas para desbloquear la moto Vale, legendaria. Empezamos con una rara. Bien. Si la tenemos repetida dos gémicas. Y si no, bien también. Vale. Vagón de guerra que mejoramos al nivel 6. Vale, en la anterior actualización. Como ya sabéis. Eh, subieron los niveles de las comunes, raras y épicas. Otra rara. Vale. Trotagalles al nivel 6. Ok. A ver que he visto antes aquí abajo. ¿Sale algo nuevo? Vale, chicos, mirar aquí abajo. Sale la opción de que con gemas subir de nivel este coche, en este caso el trotacalles. Vale, pero supongo que se podrá hacer con todos y cada uno de los coches que nos salgan en máquina. Vamos con esta tercera máquina. El vídeo se va a hacer un poco largo pero vale la pena vale chicos otra rara no salen comunes cosa que está muy bien vale coche de bloques al nivel 2 mente de experiencia bueno lo que va a pasar ahora es que al subir el nivel de los coches nos van a ir dando más experiencia y vamos a poder subir de nivel más fácilmente lo que no nos va a venir también es que no nos van a dar gemas para subir la. Para desbloquear, perdón, la moto El GT al... al 6 Vale, 10 gemicas, una común ya. No me acuerdo muy bien de los niveles máximos de cada uno de los coches. Si son comunes, raros, épicos, legendarios. Vale, tenemos bola épica. A ver qué coche nos sale. Nos podría salir alguno de los nuevos coches también, eh. Vale. Vale, mira, 5 gemicas, vale Las épicas siguen estando al 5 Parece ser No sé si el máximo era el 4, la verdad Es que no me acuerdo Me vais a perdonar Vale, común Que no las echemos muy de menos Panther al 6 Ok Falta ya la mitad para subir al 31 no sé muy bien lo que darán pero seguro que algo tocho y otra épica bueno no está siendo mala esta apertura pero todavía queda chicos ¿Eh? y recordad nos tiene que salir como mínimo yo pienso que dos legendarias es lo mínimo que pido vale montacargas coche que desbloqueamos ya hace tiempo con gemas Tenéis el vídeo por ahí si queréis ver cómo va ese coche. Otra rara. A ver qué sale. Vale, spinner es una de las que necesitábamos. Así que me parece que faltaba una. Así que perfecto. Vamos cumpliendo el objetivo del juego. O sea, del vídeo de hoy, perdón. Que ir consiguiendo los coches que necesitamos para fusionar. En la máquina Vale, bolido clásico Me parece que también lo necesitábamos Así que bien Lo subimos al 6, nos dan 10 de experiencia Y enseguida estamos al nivel 31 chicos Morada otra vez A ver qué sale esta vez Venga eh, Coche rally al 6 Vale, vale, muy bien muy bien. Ok, seguimos. Ya sabéis que estábamos al nivel 26 y que con la última actualización. No sé si debido a que una vez que se instalé el juego y no me contaron todos los niveles y todos los coches que tenía. Si es que Crash of Cars ha devuelto a toda esta gente que le había pasado ese, ese problema. La ha devuelto todo lo que todos los niveles experiencia y todo eso que necesitaba vale hemos ido a nivel 31 catapulta a nivel 2 5 gemicas más 30 de daño perfecto y como iba diciendo nos subieron hasta el nivel 30 vale nos dieron el coche neón con el cual tengo que hacer vídeo y bueno y mejoramos los power ups de los coches Vale, camión de Earn to Die. El otro juego de Not Doppler. La marca de patrocina este juego. Vale, chicos, a nivel 6. Y seguimos. ¿Cuántas máquinas hemos abierto ya? Unas 10 o así, ¿no? Morada, bueno. Qué pedazo de apertura no está saliendo ni una común. Ni una. Carrón, carro de guerra, vale, vale, vale. Bien, bien. 20 de experiencia. ¿Cuántos niveles vamos a poder subir hoy? Yo creo que uno, dos más como mínimo, ¿eh? ¿Vale? Otra más, otra rara, chavales. Vale, con esta ya van quedando 40 máquinas. Que todavía son máquinas, cuidado. ¿Vale? El Donut al nivel 6, más 20 de experiencia. Y. Todavía quedan máquinas, ¿eh? Una legendaria ahora mismo. Al pelo, ¿eh? Ah, no me la es que pido una legendaria y el cabrón me da una común. Bueno, todavía queda, ¿eh? No digo que no vaya a salir, pero tampoco te digo eh, que vaya a salir, ¿eh? Cosas peores he visto en este juego. Ha habido aperturas de 30 máquinas. Y no me ha salido ni una sola. Ni una. Mira qué raro, ¿eh? Luego abres 20 y te salen dos o tres. Cabo en la mar. Ya sabéis que la moto no nos puede salir. Solo la podemos conseguir desbloqueándola. ¿Vale? Con 300 gemas que me parece a mí que no vamos a pillar. No porque con la nueva actualización, al subir los niveles, nos van, de, nos van mejorando la experiencia, pero no las gemas. ¿eh? Así que seguramente sea de lo último que traiga al canal. Perdonad, chicos. Ya sabéis el tiempo, por ejemplo, que me he tirado consiguiendo 5.400 coins para poder enseñaros los coches nuevos, para fusionarlos. Tenía pensado conseguir gemas, ¿vale? Para conseguir la moto, pero me parece a mí que no, que no la vamos a conseguir. ¿Vale? El GTA 7... Creo que de las comunes el 7 es el máximo No sé si será el 9 Bueno, como todavía quedan máquinas Vamos a ir ver, viéndolo poco a poco Vale, otra rara A ver qué toca ahora Vale, vagón de guerra Al 7, vale Coches raros al 7 Entonces me parece que las comunes Van a estar un poco más altas ¿eh? Y las épicas creo que la mejoraron un, un nivel o dos ¿Sabes? <risa> vale, squad Coche que también necesitábamos Muy bien Quedan 34 máquinas, chicos Venga, seguimos Otra común. A ver qué toca. Bueno, surfista. Bien. Lo necesitábamos. Coche que necesitábamos. Y seguimos. 33 máquinas ya. Hemos abierto. Alrededor de 20. Y todavía no se dio legendaria, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. Que todavía estamos a que no salga. Entonces, otra común. Vale, camión de tropa. Este coche no lo necesitábamos. 50 gémicas para subir ya al 32. Y seguimos con el vídeo. Mira, dame algo chulo. Mira, mira cómo baila la amarilla, mírala. Ah, vale, raras. Está saliendo muy buena apertura de máquinas. En torno a raras. Épicas. Nos han salido antes dos seguidas. A ver, la legendaria, vamos a ver Si es que tiene que caer una legendaria De 54 máquinas Tiene que caer como mínimo una Venga, no me jodas, eh No me jodas Venga, una común Pues nada, aquí estaremos A la espera Ojo, coche nuevo Listo Madre mía Pero cuánto mide este coche, pero Pero si es pequeñísimo Vale, coche nuevo de la nueva actualización, creo. No sé si era del anterior, porque del anterior nos quedaba un coche por desbloquear. Vale, y si no es de esta, es de la anterior actualización. Coche muy pequeño, ¿vale? Que probaré y diré si va bien, chicos. Vale, bien, mejor. Desbloqueamos un coche nuevo. Perfecto. Otra morada. A ver qué sale ahora. El coche nuevo que necesitemos. Bueno, el Donut. A nivel 7. Más 20 de experiencia. Y con el próximo coche, a no ser que lo tengamos ya repetido. Subimos de nivel al nivel 32. Vale, rara. Y Neón. Vale, chicos. Nos dieron el otro día el neón. Y a partir de ahí ya nos podía salir en máquinas Subimos al nivel 32 En el cual nos dan 5 gemicas y mejoramos la propulsión al nivel 2 ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un más 25% de daño por colisión ¿Vale? Y al nivel ya en el que estemos Yo creo que le metes a un coche con esa propulsión Y te lo cargas de un golpe ¿Vale? ¿Vale? tenga o no tenga toda la vida al máximo fijo bueno un coche normal estamos hablando si te encuentras con un tanque camión monstruo dudo mucho que te lo cargues con una propulsión vale camioneta nivel 6 más 10 de experiencia como podéis ver no hemos subido mucho de gemicas vale otra rara a ver qué sale Vale, coche cápsula, coche que también necesitábamos, me parece que necesitábamos uno más, así que perfecto. Como iba diciendo antes, si habéis visto bien, muy pocas gemas hemos ganado en el vídeo, ¿vale chicos? Entonces, no nos queda otra que seguir haciendo aperturas de máquinas, intentar sacar nuevos coches, como este que hemos sacado hoy, nuevo, que ya tenemos al 2, y... Ganar Gemicas cuando los tengamos ya repetidos Sabéis que han doblado el nivel máximo del juego Que antes estaba en 32 Ahora pasa a ser 64 ¿Qué? ¿Por qué? Porque han, han subido lo que son los niveles de las comunes raras, épicas y tal Y claro, ahora podéis ganar mucha más experiencia Vale, coche de policía nivel 10 Seguimos la verdad que vale muy poquito subir los coches de nivel por ejemplo las comunes pero son 14 gemas que creo que son las que llevamos ya en el vídeo vale con todas las coches que hemos abierto ya barco de la fortuna más 20 nivel 6 y quedan 23 máquinas y aquí todavía no ha salido ni una sola legendaria pero qué pasa qué pasa Ah, venga sal ya hombre sal ya otra común. Otra común. Pues nada chicos. 54 máquinas. Y no va a salir. Ni una sola legendaria. Mirad. Al 8. Este boot. Este coche común. Eso quiere decir que. Was, todavía queda. ¿eh? Seguramente sea nivel 9 las comunes. Y 7 para... Para la, los coches raros Vale Vagón de guerra, veis Vagón de guerra al 7 Y nos dan ya dos gemicas Vale, lo tenemos repetido porque el nivel 7 es el máximo nivel De las raras Otra común Yo me estoy empezando ya a poner Un poco nervioso Todavía no hemos sacado ni una sola Legendaria 20 máquinas. Quedan 2.000 de oro que equivale a 20 máquinas. Por favor, eh. Crash of Cars, te lo pido, por favor. Por favor, no me des más comunes. Agua en la mar. ¿Esto qué es? Triciclo. Al 6. Venga, sí, dame experiencia, dame experiencia toda la que tú quieras. Venga, quiero a... Venga, quiero abrir el siguiente. Venga, legendaria Ahí se mueve mucho amarillo, venga Cago en la mar Bueno, rara, rara A ver, a ver qué sale Bueno, dos gemas Bueno Ya queda menos, para 300 Venga, venga Cago en la mar Julines. Que no va a salir nada bueno el spinner al 7 bueno más 20 al menos si nos sale ya otra vez el spinner sabemos que nos dan dos gémicas, vale al final y al cabo el resultado de este vídeo es maximizando la cuenta al máximo todo lo que podamos vale otra rara cochecito de gol que nada más que teníamos uno ¿Vale? Mejoramos al 2 y, pues, y enseguida subimos al nivel 33 eh Un poquito falta Bueno, ya está aquí Ya tenemos la legendaria Ya era hora, ¿no? Madre mía, ya pensaba yo que no salía Bueno, el barco El barco, menos mal Bueno, maximizado Más 10 gemas Bueno, bueno, ni tan mal Hubiese preferido alguna que... No tuviera... Bueno, las tenemos todas, perdón Alguna que todavía no tuviéramos subida al máximo Pero bueno, tampoco le vamos a hacer al feo Si nos sale el barco Nos dan 10 gemicas Y vosotros ya de paso la veis Venga, 15 máquinas Y sigo pidiendo otra legendaria, eh Mira que hemos abierto... ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Pero esto que es? ¿Pero esto qué es? Bien, el submarino Submarino al 2. Toma. 60 experiencia. Subimos de nivel. Pero qué épico, chavales. Pero qué épico. Sale una legendaria. Y seguido, otra legendaria. Vale, cañón al nivel 3. Nuevo modificador. Más 40% de tamaño. De la bola. Bueno, bueno, bueno, bueno. Submarino al nivel 2. Submarino es muy buena legendaria, ¿eh? Ya sabéis que con ella nos podemos meter en el agua. Y aguantar, no me acuerdo cuántos segundos. Pero legendaria que está muy bien, ¿eh? Chavales. Perfecto. Segunda legendaria consecutiva, ¿eh? Epiquísimo. Venga, voy a pedir otra. ¿Se vendrá? ¿Se vendrá? ¿Otra legendaria? ¡Ah! ¡Común! Era mucho pedir ya. Era mucho pedir. Bueno, bueno. Mira, al nivel 9 las comunes. Dudo ya que suban al 10, ¿no? Vale, 13 máquinas. Ya quedan pocas. Menos mal que no han salido dos legendarias seguidas. Porque yo ya me veía sin ni legendaria en esta apertura. A ver. Vale, monovolumen. Nivel 6 Dudo ya Que volvamos a subir de nivel A no ser que nos salga otra legendaria No, no sale Otra rara Bueno, las gemigas que nos den Nos van a venir muy, pero que muy bien Perrito caliente Hot dog Que mejoramos al nivel 6 Más 20 y bueno, no vamos a llegar a 300 gemas, pero nos vamos a quedar muy, pero que muy cerca. ¿Vale chicos? Entonces, si no es en esta apertura, va a ser en la siguiente, no os preocupéis. Vamos a llegar a 300 gemas y vamos a comprar en directo para vosotros la Moto Trail. Nueva legendaria del juego. Única moto. ¿Vale? A único vehículo a dos ruedas. Hay que ver cómo va. Yo todavía no he visto nada. Hasta que no lo compre, y no lo pruebe. No voy a saber nada de, de esta nueva legendaria. ¿Vale? Para ver primeras impresiones y todo. ¿Vale? Otra común. Se va acercando ya al final. Bueno, surfista. Lo necesitábamos, ¿eh? Cuanto más vehículos. Ahora cuando termine el vídeo. Vamos a dar un repaso. A ver qué vehículos nos faltan. Y... Si podemos fusionar alguno. Haré un vídeo fusionándolo y probándolo. ¿Vale, chicos? A ver, otra común. Y sale el clásico. Coche que no me gusta absolutamente nada. Hay que decirlo. Ocho máquinas. ¿Legendaria? Si ¿Sí viene legendaria. No. Joder, todavía puede salir otra legendaria, eh. Madre mía, qué épico. Que no hayan salido dos seguidas Vale, el plátano al 7 Este coche banana Que bueno, está bonito Y no nos ponía lo de mejorar Así que... Ranas al 7 Bueno, bueno, bueno, bueno Épica Ya estaba tardando en salir Dame algo chulo, venga ¿Estruendo? Bueno Camión de misiles el máximo de las épicas, como estáis viendo Nivel 5 Y seguimos, 6 máquinas quedan No os vayáis todavía, eh, chicos Otro común A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Buy Arenero Bueno, nivel 6 Y bueno No, si todavía subimos hasta el nivel 34, eh Recuerdo que hemos empezado el vídeo en el nivel 30. Y al paso que vamos, que no te extrañe que acabemos en el nivel 34. A ver, ¿qué sale? Hot dog, ¿vale? Maximizamos al 7, más 20 de experiencia. Y vamos muy bien, ¿eh? Venga, que se acerca al final del vídeo. Común venga dámela algo que no tenga venga vale vale bueno el totem al nivel 6 el totem ya he dicho antes hay vídeos por ahí hice un vídeo probándolo y un coche que, de verdad a mí me gustó mucho también es muy difícil de conseguir tenéis por ahí mi vídeo más visto que es el de cómo conseguir totem vale si no lo tenéis podéis ir a verlo y si lo tenéis el coche a mí me va muy bien vale es muy rápido y ágil vale chicos entonces vamos a seguir rara no sé si es la última o la penúltima pero esto se termina ya vale hot rod más 20 subimos al 34 Cuatro niveles en el vídeo de hoy Bestial ¿Qué nos da? Vale, lanzallamas nivel 3 5 gemas Y mejora... Vale Va a salir una llama Hacia la izquierda Antes lo teníamos hacia el frente y hacia la derecha Y ahora hacia la izquierda Y última máquina Legendaria ¿Vale? ¡Vamos! ¡No! Bueno, rara Bueno, menos mal que nos han salido esas dos legendarias seguidas Que si no, el vídeo de hoy, catástrofe Catástrofe, pero fija, ¿eh? Bueno, nos quedamos a 18 gemicas Que creo que no es nada Haciendo una gran apertura de 30 máquinas en el próximo vídeo Habiendo maximizado ya los coches eh, Seguramente lo consigamos, vale Vamos a hacer un repaso de los coches a fusionar Vale, y tenemos el extravagante hecho Surfista, habéis visto que no han salido por lo menos dos surfistas Nos falta uno Descapotable también nos ha salido y nos faltan cuatro, eh Nos faltan cuatro, chavales a ver aquí eh, Fénix lo tenemos Y coche cápsula lo tenemos, ¿vale? Nos han salido los dos Este coche ya lo podemos hacer Así que si queréis Que, no sé, fusione Darle un like al vídeo Y el próximo vídeo será este coche, por ejemplo Siguiente coche Vale, este coche Lo podríamos fusionar Pero nos falta uno Que es el coche de Sprint Vale chicos, nos falta nada más que uno. Bueno, bien. Aquí nos faltaría... El Panther, que nos ha salido antes uno, nos faltaría otro. Y el camión monstruo, que eso ya es un poco más difícil que nos salga, ¿vale? Pero al menos nos pide uno, ¿vale? Porque tenemos ya uno, nos pide dos, faltaría uno. Y por último este coche, nos faltaría... El Fénix, que nos ha salido también esta apertura ha sido buenísima, nos faltarían dos fénix y un estruendo vale un poquito más difícil pero puede salir y nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme un like un comentario se va a venir la moto aquí la tenéis 300 gemas se van a venir coches fusionados a venir mucho contenido al canal, me gustaría que me apoyaseis con un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.